Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aules. En este caso aprenderemos a enviar un mensaje por un foro. Una vez accedido al sistema con nuestra unidad y nuestra contraseña, nos saldrán aquí los cursos en los que estamos matriculados. En este caso vamos a probar con inglés. Una vez accedemos al curso, nos salen los recursos que ha publicado nuestra profesora. En este caso es una tarea, un foro y un recurso para marcar asistencia a las clases. Vale, Clicamos en el foro. Y vemos que no hay ningún mensaje aún, pero no pasa nada. Añadimos un tema de discusión y ponemos un asunto. En este caso voy a poner prueba y un mensaje. Eh, que en este caso también voy a poner prueba, pero aquí iría la duda o el mensaje a nuestro profesor o compañeros. Importante, la suscripción a la discusión. Si queremos que en Aules nos alerte de las respuestas de nuestros compañeros o nuestro profesor, al correo electrónico, nos fijaremos en que esto esté marcado y si queremos adjuntar algún archivo lo hacemos del mismo procedimiento que con las tareas, clicamos aquí o aquí y adjuntamos la imagen, el documento o el pdf que queramos subir y para finalizar le damos a enviar al foro, aquí veríamos nuestro mensaje, aquí nos alerta de que tenemos 30 minutos para editarlo o borrarlo. Le damos aquí al tema y este es nuestro mensaje. Y si queremos editarlo, pues pulsamos a editar y cambiamos. Y volvemos a guardar cambios.